¿Cómo están? están? Dándole un poquito y ahora nos toca las guitarras estar juntitas. Ay, sí. Ay. ¿Qué harías si tuviera la oportunidad de preguntarle o hacerle una pregunta nada más a, alguna, a algún personaje de vivo o muerto de nuestra historia, ¿no? de toda la historia de la humanidad? Esa pregunta se refiere a Leo, a ver qué tú quieres preguntarle eso. Híjole, la verdad es que siempre he tratado de. de imaginarme qué pasa por la cabeza de el Dada y Lama o de Garni. Le preguntaría a cualquiera de estos dos personajes qué pasa por su cabeza cuando ven alguna injusticia o son víctimas de ellos, de La claro, mismas, sí, ¿no? Sí. Porque están muy cañón. Yo creo que sí hay que estar en otro plan. No sé, <risa> la verdad es que no me en cabe la cabeza, ¿no? Cómo alguien puede tener esa paz, ¿no? Esa sería mi pregunta. Cómo llegar a esa paz inter interior, ¿no? Porque ahí se derivan muchas cosas, ¿no? ¿Qué? Estos personajes se han hecho igual a la hermana Teresa, ¿no? Por Exacto. ejemplo, ¿no? Pero la hermana Teresa sí era más. Más de Teresa. Pero primero era la hermana. Ah, bueno, sí, primero fue hermana. <risas> Ella sí era más casanuda y más. Sí, más y... Pero, por ejemplo, Gani, o el Dalai Lama, que son personas. En el caso de Gani, ¿no? Que era viviendo en, en ese punto, ¿cómo mantener esa. Esa paz, ¿no? Porque mm -hmm. en realidad es suena, ¿no? El hecho de no, no reaccionar de una forma iracunda o violenta, pues habla de, de que hay paz interior, ¿no? Muy fuerte. Debe estar muy cañón, ¿no? Está interesante, ¿eh? ¿Te imagínate que te esté rodeando todas esas cosas y mantenerte así en el. Pues en el Iván. Sí. <risa> no, pues está chida la pregunta, mándenos los comentarios. Visiten nuestra página www.gramming.com.mx Están todas las ligas para las, para las redes sociales Suscríbanse por favor, si no están todavía Y portense mal, portense bien, su chido. Nos vemos en la que sigue. Next